clase, la próxima eh, vamos a ver en bastantes líneas generales con uno que otro detalle el sistema endocrino que es la otra gran manera que tiene nuestro organismo de hacer control homeostático de las funciones fisiológicas del organismo ¿ya? Eh, pero antes, como siempre, nuestro repaso en cinco minutos de la clase anterior. ¿Ya? En la clase anterior vimos lo que era el sistema nervioso autónomo y básicamente vimos que era fácil distinguir el sistema nervioso simpático del parasimpático como estaban distribuidos los neurotransmisores. Por ejemplo, en el caso del parasimpático, tanto el la sinapsis preganglionar como la neurona postganglionar usan acetilcolina. En cambio, en el sistema simpático, eh, tanto la eh, hay dos posibilidades de que la neurona preganglionar use acetilcolina, pero puede usar epinefrina o no la epinefrina. Eh, de dos maneras, uno como si fuera un neurotransmisor, igual que el, que el parasimpático, o otro como si fuera una hormona. ¿Ya? Entonces, eh, lo interesante que vimos que eh, no necesariamente la naturaleza química de eh, este caso un neurotransmisor significaba que iba a operar siempre como un neurotransmisor en una sinapsis, sino que también podía funcionar como si fuera una hormona, es decir, operar a distancia. Por otro lado, eh, eh, vimos que eh, lo que habíamos estado viendo hasta el momento, que un mismo neurotransmisor ejercía una acción similar, pero no pusimos atención en que la, en realidad la especificidad de la acción en este caso vimos, por ejemplo, el, el, el, la acción que tiene la norepinefrina sobre eh, la irrigación muscular o la irrigación de la víscera, en este caso de los intestinos, en, eh, que eso dependía, en realidad, del tipo de receptor que había. Eh, si no me equivoco, aquí eran los alfa, ya que los beta, o si no, al revés. Y que... Eh, la especificidad de la respuesta tenía que ver con el tipo de receptor que había en el órgano blanco en particular o sea, no era una propiedad de, del neurotransmisor en sí mismo, sino que del receptor que teníamos ¿ya? entonces hay por ejemplo eh, por, por mencionar algunos, hay neurotransmisores hablando de especificidad como la serotonina ¿Ya? muy importante en todo lo que sean trastornos de depresión que están como en eh, los terminales serotoninérgicos están como en todo el cerebro pero la especificidad de la acción está dada por los receptores y en el caso de la serotonina hay como 15 subfamilias o sea ese es como el ejemplo más extremo ¿ya? de especificidad dada por una gran variedad de receptores bueno, y eso fue lo que vimos así menos de cinco minutos en la clase pasada. Ya, nuevamente, <coughs> las lecturas recomendadas son eh, aquí, en realidad, en el libro El, el Gaiton está súper desarrollado todo el sistema endocrino, así que son hartos capítulos, son del 75 al 80 y en el en Levy también son del 37 a 42, es bastante extenso, ¿ya? y por supuesto lo que yo siempre recomiendo son videos de YouTube, por ejemplo estos dos que son súper buenos que les van a dar la visión general acerca del sistema endocrino ¿ya? ahora si quisiéramos hacer un, una comparación entre lo que es el sistema endocrino y el sistema nervioso básicamente si uno compara la velocidad eh, uno podría decir que el sistema endocrino actúa como si fuera un sistema nervioso pero en cámara lenta mucho, eh, es mucho más lento porque depende depende de la liberación de una sustancia a distancia que son las hormonas que tienen que viajar por el sistema circulatorio y cualquier acción eh, que ejerza esa hormona va a depender de su, del metabolismo celular porque va a haber enzimas que la degradan por lo tanto la vida media de esa eh, de esa hormona eh, va a ser eh, eh, en general mucho más larga que la de un neurotransmisor ¿ya? estamos hablando de que hormonas eh, su acción puede durar horas comparada con la acción de un neurotransmisor por ejemplo en el sistema nervioso central que son del orden de milisegundos ¿ya? así que es un sistema de homeostasis pero como en cámara lenta ¿ya? Y aquí un ejemplo de las principales eh, glándulas que uno que vamos a, a repasar en, en torno a lo que es glándula del sistema endocrino. Eh, todo lo que tiene que ver con eh, parte del sistema endocrino que tiene que ver con los sistemas reproductivos, tanto masculino como femenino, eso se va a ver en un capítulo aparte más adelante. ¿Ya? Y lo que a nosotros nos va a interesar es, nosotros principalmente, vamos a ver en esta clase lo que es eh, los dos sistemas, o las dos modalidades que tiene regularse el sistema endocrino por retroalimentación. Y, y para la próxima clase yo creo que vamos a ver más específicamente lo que es lo que pasa en la, la regulación de las hormonas relativas a la tiroides y a la glándula paratiroide. ¿Ya? Entonces, eh, hay que conocer un poco los actores en esto y eh, si pudiéramos dividir las hormonas así, a grosso modo, las podríamos dividir en dos tipos. Uno que son eh, hormonas que sean solubles en agua ¿ya? Eh, es decir, que puedan transitar libremente en el medio acuoso y, y estas hormonas en general van a requerir de un receptor, ¿ya? es decir, de una proteína de membrana y que la unión de, la, de esta hormona al receptor va a generar cambios de manera intracelular y nosotros ya hemos visto en el caso de neurotransmisores del sistema nervioso central eh, varias eh, neurotransmisores como el que acaban de mencionar hace un rato como la norepinefrina que también actúa como hormona ¿Ya? Ahora, ¿qué tipos de mecanismos pueden eh, gatillar la unión de esta hormona a su receptor? ¿Ya? Y si no me equivoco hay como dos o tres mecanismos posibles. ¿Ya? Entonces muchas hormonas como es acá, aquí en, en mi computador, como tiene un PowerPoint más reciente, no, el fondo parece más grande, aquí, no sé, todo se es chico, ¿ya? Pero eh, un mecanismo común de varias hormonas es eh, variar los niveles de AMP cíclico al interior eh, de la célula. Ustedes saben en su clase de biología celular que existen las que se llaman las cascadas de, meta, de señalización, perdón, que eh, eh, una de ellas es la llamada del AMP cíclico que puede generar mucha respuesta a nivel intracelular y la AMP cíclico es simplemente una cascada en que vía activación una proteína G ¿ya? se puede producir la activación de esta enzima que está anclada en la membrana que se llama adenilato -ciclasa, que lo que hace es convertir el, eh, el ATP en AMP cíclico, y esa es una señal que puede activar otras enzimas al interior de la célula. ¿eh? Por ejemplo, puede activar una proteína eh, sinasa que sea dependiente de AMP cíclico. ¿ya? La, recordemos que las proteínas sinasas o mal escrita en varios libros como quinasas, porque eso es Spanglish, eh, son proteínas que le pegan un grupo de fosfato a otra proteína y eso es un mecanismo común para regular muchas funciones celulares, ¿ya? lo que se llama la fosforilación. Y eso puede generar muchos tipos de respuesta celular, ¿ya? activación de otras enzimas. Entonces este es como el mecanismo de hormonas que activan lo que se llama la cascada del AMP cíclico aquí hay una lista de las hormonas que utilizan ese sistema de segundo mensajero del AMP cíclico a ver, alguna que sea la que vamos a ver hoy día, la corticotropina por ejemplo hormonas importantes para la reproducción la vasopresina que tiene que ver con la presión arterial eh, la calcitonina que tiene que ver con eh, eh, la señalización para controlar la homeostasis del calcio todas esas hormonas las vamos a ver en su debido tiempo otro mecanismo de unión al receptor que tienen las hormonas es el, el mecanismo dependiente de lo que la enzima fosfolipasa C entonces, la fosfolipasa ser también una, una enzima de, de membrana que lo que hace es degradar un fosfolípido presente en la membrana que es el PIP2, dicho en castellano, es el bifosfato de fosfatidilinositol, ¿ya? Que es el PIP2, y lo que hace es degradar su. Eh, esta molécula en dos moléculas, una es el IP3, el trifosfato de inositol y otro el diacilglicerol ¿ya? y esta cascada de señalización en particular ¿eh? tiene que ver con eh, principalmente con liberación de calcio que está presente en depósitos eh, intracelulares. ¿ya? Entonces vimos un mecanismo de eh, unión de hormona al receptor que produce variaciones de los niveles de AMP cíclico intracelular y este otro lo que va a, va a producir a nivel intracelular es variaciones de los niveles de calcio. Y ustedes saben que el calcio intracelularmente sirve para generar muchas respuestas a nivel celular eh, de muchos mecanismos de cascada de segundos mensajeros eh, en los cuales está involucrado la, el calcio ¿ya? y aquí hay una lista de las hormonas que utilizan ese mecanismo de señalización a través de la fosfolipasa C eh, las catecolaminas, los receptores de tipo alfa nuevamente eh, hormonas relacionadas con el sistema reproductivo eh, hormonas para, ti, para tiroidia, la oxitocina la vasopresina también, otro tipo de receptores etcétera, que las vamos a ver en, también en, en su debido tiempo cuando veamos el sistema que las regula en particular otro tipo de de vía en la cual las hormonas ejercen su acción son aquellas hormonas que tienen, presentan solubilidad en lípido ¿ya? El, la gracia que tienen las hormonas que tengan eh, cierto nivel de solubilidad en lípido es que por ser de, ser de naturaleza lipídica pueden atravesar la membrana por difusión simple no necesitan un mecanismo de transporte y actúan en un receptor a nivel intracelular ¿ya? entonces gran diferencia el otro era un mecanismo que ya conocíamos de receptores de membrana. Este otro tiene que ver con que su, su blanco de acción está a nivel intracelular. ¿Ya? Y, por ejemplo, eh, aquí hay un mecanismo de, por ejemplo, de acción de una hormona que como dijimos pasa a la membrana celular por difusión simple y puede actuar eh, con un receptor citoplasmático ¿ya? y puede inclusive modular la síntesis proteica, entonces es un típico mecanismo en el cual varias hormonas eh, pueden eh, activar o inhibir la transcripción de genes ¿ya? por lo tanto pueden modular la síntesis de, de proteínas entonces, a diferencia de los otros, eh, podemos tener eh, que estas eh, hormonas, que son lipídicas, pueden llegar a entrar al núcleo y modular la transcripción. ¿Ya? Entonces, ¿qué hormonas son las que hacen eso? En general... Eh, Todas las que se llaman hormonas esteroidales eh, que son derivadas del colesterol, aquí está la molécula de colesterol, que está simplemente para mostrar que se parecen mucho, ¿ya? que metabólicamente eh, son derivadas de, esa. Entonces, de la por ejemplo, de la que vamos a hablar hoy día, el cortisol, ¿ya? Eh, hormona que está involucrada en la respuesta a estrés. ¿ya? Aquí hay otras hormonas más conocidas. Sida, eh, tal vez como la testosterona o el estadiol, hormonas eh, relacionadas con el sistema reproductivo. ¿ya? Y entonces, esta hormona, eh, nuevamente, no, no, su receptor no es extracelular, sino que está ubicado al interior de la célula en, eh, y puede modular la transcripción génica. bueno pero eso, eso tiene que ver con la naturaleza química de la hormona pero eh, también nosotros podríamos dividir eh, eh, y aquí aparece como una nueva manera de regular que no, no habíamos visto o sea una nueva manera de hablar de retroalimentación de hablar de hemostasis que no habíamos visto hasta el momento que es que tenemos dos mecanismos de acción. Uno puede ser un mecanismo de acción directa, es decir, hay una variable bajo control homeostático y producto de eso se modula la secreción de la hormona. O puede haber de que esta, la, esta hormona en particular lo que hace no es regular la variable fisiológica que a nosotros nos interesa, sino que regula el nivel de la hormona que a su vez regula esa variable fisiológica ¿Ya? entonces fíjense es como un doble bucle de retroalimentación en uno tiene que ver con la acción directa sobre la variable y la variable es la que es nuestra señal que es sensada para nuestro eh, bucle de retroalimentación o loop de retroalimentación se si le dicen en, en inglés eh, pero la otra tiene que ver con medir los niveles de, la, de otra hormona que está siendo regulada. ¿Ya? Entonces, a, a eso lo vamos a llamar, al, al primero que es más o menos lo que uno debería esperar, lo que vamos a llamar la acción directa. Es decir, tenemos la hormona que es irritada por una glándula endocrina, eso actúa sobre un órgano blanco, un órgano diana, esto genera efecto fisiológico y eso genera un cambio en una variable aquí dice por ejemplo la, la glucemia, el nivel de azúcar en la sangre y eso genera una retroalimentación negativa que disminuye la se secreción de esa hormona en particular entonces hasta este momento esto no es nada nuevo es lo que hemos visto eh, como mecanismo general de homeostasis ¿ya? Entonces, eh, una, eh, como decía aquí el ejemplo, un caso es la, la glucemia y el mecanismo directo que ocurre en el páncreas, ¿ya? que controla los niveles de azúcar en la sangre y se hace a través de dos hormonas. ¿ya? Hay eh, células beta en el páncreas que lo que hacen es secretar insulina y la insulina lo que hace es promover la remoción de azúcar de la sangre hacia el interior de la célula ¿Ya? y el mecanismo por el cual lo hace es activando ciertos transportadores y, cuando hay, eh, y eso pasa en las células beta cuando hay niveles altos de azúcar cuando hay niveles bajos de azúcar las células alfa secretan el glucagón que lo que hace es promover la liberación de glucosa desde el interior de las células hacia el, hacia el plasma. Y esto es un mecanismo de control homeostático directo, de lo que no es muy distinto de lo que hemos visto antes. ¿Ya? O sea, aquí está la variable que es el azúcar en la sangre y eh, una variación en la variable genera un cambio en la en, el, en la glándula endocrina que controla los niveles de hormona. ¿ya? Entonces super, es súper directo este este bucle de retroalimentación. ¿ya? Ok, ahí está todo relativamente simple. Pero aquí está la parte un poco más complicada, que es otra manera en la cual en el sistema endocrino nosotros encontramos... Eh, eh, este mecanismo de homeostático que es que hormonas regulan a otra hormona y eso lo podríamos llamar así eh, super generalmente como cascada de hormona ¿ya? entonces ¿cómo es esto? entonces aquí tenemos por ejemplo eh, neuronas eh, que están producidas en el hipotálamo ¿ya? y se genera una hormona que se llama en generar hormona liberadora que actúa sobre la hipófisis, otra estructura del cerebro y la hipófisis genera una hormona que es la que va a tener eh, acción directa sobre el órgano eh, que, va que va a producir la hormona que finalmente va a generar eh, la acción en los órganos blancos y el efecto fisiológico entonces si ustedes se fijan y aquí yo quiero hacer eh, recalcar así la sutileza de esto aquí en realidad no hay un control de la variable fisiológica final ya o sea no hay un, una señal de retroalimentación acá ¿ya? sino que la señal de retroalimentación tiene que ver con los niveles de hormona de la hormona final que va a actuar sobre los órganos ¿ya? entonces esta diferencia eh, es conceptualmente distinta de lo que habíamos visto antes antes era tenía un sistema que estaba sensando la variable fisiológica que en ese caso anterior pusimos como ejemplo el azúcar ¿ya? el azúcar en la sangre pero en este caso lo que se está sensando son los niveles de la hormona que va a hacer su efecto final ¿ya? Y, esta, eh, y estos niveles de hormona, esos son los que hacen pueden hacer retroalimentación negativa, en este caso súper simplificado, a dos niveles, a nivel de la hipófisis o a nivel de las eh, neuronas de tipo en el hipotálamo. ¿ya? Entonces, es, esto es lo que se llama en general cascadas de hormona. Y es algo nuevo que no habíamos visto antes. Eh, en, en lo que hemos visto de homeostasis, ya, porque la definición clásica que había visto de homeostasis es que lo que la variable fisiológica, la que produce el efecto fisiológico, como dice acá, es la que es sensada, aquí no, es la hormona que controla eso, ya. Entonces esto, eh, volviendo al tema del tiempo, hace de que toda esta cadena de eventos sea a su vez lenta ¿ya? porque acá va, va a haber una síntesis de una hormona eh, va a haber eh, eh, liberación de esa hormona tiene que viajar por la sangre hasta la otra glándula en que a su vez va a haber síntesis de nueva hormona que va a actuar nuevamente liberarse en la, en la sangre y esa otra puede liberar otra hormona que también va a dejar a su órgano diana a distancia. Entonces hay como mucha, hay mucha etapa ya hace de que el sistema endocrino sea un mecanismo de reacción más lento, pero lo que lo hace a su vez como más estable en el tiempo, ¿no? porque las acciones son más lentas. Ya. Entonces uno de estos sistemas de cascada de hormonas más importante es lo que se llama... Eh, el, el eje HPA que eso viene del inglés del el eje hipotalámico pituitaria glándula adrenal pues eh, es el HPA ya qué es lo que vamos a ver eh, en ahora Entonces, primero, algo interesante, nosotros habíamos visto de que el sistema nervioso central estaba, eso lo habíamos visto, no sé si en la clase pasada o antepasada, estaba como un poco como aislado del resto de la circulación sanguínea. ¿ya? Pero justo esta parte que nos interesa que esté conectada con el sistema circulatorio, con el plasma, que es el hipotálamo, no está 100% aislada del resto de la circulación sanguínea. ¿Ya? El hipotálamo está ubicado aquí en la base del, del cerebro y hay una, una especie de zona, eh, un, un, un microcircuito de circulación sanguínea que pasa por ese órgano ¿ya? y que le permite a esta estructura del sistema nervioso central estar conectado con el mundo, con lo que pasa en el plasma. ¿Ya? Entonces, toda esa historia que les conté de la barrera hematoencefálica es correcto para todo el resto del sistema nervioso, excepto para esta estructura que se llama el hipotálamo. ¿Ya? Esa es una particularidad del hipotálamo. Entonces el hipotálamo, eh, por decirlo así, es un órgano así, super open mind, así está abierto al mundo, está percibiendo lo que pasa en el resto del organismo a través de los niveles de metabolito en el plasma. Y con eso, eh, de ahí eh, puede estar sensando las señales eh, para regular eh, los niveles de otras hormonas. Entonces donde está involucrado así, a grosso modo, eh, en, eh, está vinculada con las emociones, con el hambre la saciedad, la temperatura y el sueño eso sería como más o menos así a grosso modo las funciones que tiene el, el hipotálamo ¿Ya? y eh, aquí vemos como una especie de punto de unión entre lo que habíamos visto del sistema nervioso autónomo ¿verdad? En particular, vimos que en el sistema nervioso simpático era como una especie de mecanismo de respuesta a emergencia, o como se dice eh, en inglés como el run and fight, o sea, del, del, del correr o pelear, que es una situación de estrés en particular, una situación de alerta, eh, que puede ser eh, disparada, evocada rápidamente por el sistema nervioso simpático, ¿ya? Cosas como aumento de, aquí está el corazón, aumento de la, de la, de la frecuencia cardíaca rápido, dilatación de la pupila, disminución de la circulación eh, sistémica de sangre, pero mayor eh, circulación a lo, de, de sangre al, a la circulación periférica muscular, por ejemplo. Y... Entonces lo que, lo que se llama el eje HPA es como la respuesta al estrés pero lenta ¿ya? y de larga duración que tiene eh, si lo comparamos con el sistema nervioso simpático. ¿ya? Entonces cómo funciona esto? Entonces el, eh, lo que hace el, el, el hipotálamo es producir una hormona que se llama, ahí la puse las siglas en inglés, me parece, sí, en inglés, CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, ¿ya? Y voy a mantener la sigla en, en inglés porque en realidad es algo que se utiliza en la clínica, así, ¿ya? Y en vuestros libros de fisiología se mantienen las siglas en inglés, ¿ya? Así una especie como de convención, ya porque a veces cuando si traducimos todo el español al inglés, como que le perdemos pista a lo, al, a la literatura, porque la última información eh, que, eh, que salga en la literatura va a venir en inglés. ¿ya? Así que es bueno acostumbrarse a conocer la sigla en inglés. A propósito de última información, hoy día a las 5 de la mañana me llegó un email de que dieron los premios Nobel de Medicina y Fisiología. Eh, pero pues se me olvidó de que les iba a comentar, pero se me olvidó de a quién se los dieron, ¿ya? Pero lo dieron a tres personas. Pero no me acuerdo cuál era el, el, el... ¿Por qué le dieron el premio Nobel? A ver, vamos a buscarlo. No sé, era como importante... Me llegó en el en el, New, en el New York Times. Ah, aquí está. Yo que sigo en el New York Times. Es muy importante estar informado de lo que pasa en Estados Unidos. Da. Ah, aquí está el premio Nobel. Yeah. Entonces los premios Nobel de este año... Eh, a propósito que estamos en un curso de fisiología, es importante saber esas cosas. Ah, y eh, eh, eh, que es algo que no vamos a ver en el curso de fisiología, o sea, sí lo vamos a ver, pero no lo que ellos vieron, que es, ellos estuvieron el, el, lo, los estas tres personas. Es, bueno, uno es inglés el otro, y los otros dos creo que son norteamericanos eh, uno de ellos eh, de, es profesor de la Universidad de Johns Hopkins donde yo tuve el placer de trabajar hace muchos años y, y, y el premio Nobel que se ganaron fue por su trabajo en cómo las células sensan y se adaptan a la disponibilidad de oxígeno ¿ya? que eso yo lo que estuve leyendo es distinto de lo que ocurre a nivel de estructuras subcorticales de sensar los niveles de oxígeno. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con las células en general, cómo reaccionan a los cambios de niveles de oxígeno. ¿ya? Entonces, que es un poco distinto a, a hablar de cómo, contro eh, cómo controla el organismo eh, eh, los niveles de oxígeno en la sangre, sino que estos son los mecanismos como más generales que tiene que ver, por ejemplo, con, con, eh, con estrés, con eh, anemia, ese tipo de cosas. ¿ya? Entonces ese fue el premio Nobel de Medicina y Fisiología este año. Bueno, entonces está eh, la hormona liberadora de corticotropina. ¿ya? Y aquí hay un sistema, creo que no puse un esquema detallado, pero eso lo pueden ver en el libro, es, eh, hay un sistema de vasos que comunican el hipotálamo que está por acá con esta otra, eh, otra, otra glándula que se llama la pituitaria o la hipófisis ustedes lo van a encontrar en, en, eh, por los dos nombres en la literatura y eh, hay, un, hay una, una como microcirculación, una, unos vasos que salen de aquí llegan directo al, al, al hipófisis que se llama el sistema porta-hipotálamo-hipofisero y actúa particularmente sobre la glándula pituitaria anterior. ¿ya? Y eh, lo que hace es liberar esta hormona que se llama la corticotropina, ¿ya? que es un péptido, esta hormona es un péptido, por lo tanto, si es un péptido, es soluble en, eh, en solución acuosa, y por lo tanto se une a un receptor, ya no, no pasa al interior de la célula. Y tiene una vida media de 70 minutos, es decir, que en 70 minutos la mitad de la concentración de esto en la sangre eh, ha sido degradada, ¿ya? En, en ese periodo de tiempo ¿ya? o sea, como, como pueden darse cuenta, ciertamente el efecto de la hormona es un efecto que dura mucho más que los pocos milisegundos a segundos de un neurotransmisor del sistema nervioso central ¿ya? bueno, entonces este péptido actúa sobre el adenohipófisis y eh, en respuesta a lo que hace la adenohipófisis es lo es liberar la hormona ACTH que se llama hormona corticotrofina y esta y bueno aquí vemos que una eso es interesante porque existe esta interfase así eh, tan exquisitamente delicado y, y, y regulado así es como si el sistema nervioso a nivel endocrino como que manda una señal tímidamente, ¿ya? por decirlo así, hacia el exterior. Es como raro este circuito. ¿ya? Pero esta, esto que es una cosa súper local, este circuito, eh, genera la liberación de esta, y esta hormona la que puede viajar a, a gran distancia, a su órgano blanco, órgano diana, que es las glándulas adrenales, que están ubicadas sobre los riñones, ¿ya? Y eh, el efecto que tiene es la liberación de glu glucocorticoides. El grupo de los glucocorticoides son el cortisol, la cortisona y la corticosterona. ¿ya? Y en particular, el cortisol es el que se aumenta grandemente en el, en el sistema circulatorio y puede actuar en muchos órganos. ¿ya? el cortisol entonces recordemos que todo esto del HPA es la respuesta al estrés ¿ya? entonces por ejemplo eh, si ustedes van a atrasar a dar la prueba de fisiología ¿ya? es una situación estresante y una vez que llegan a tiempo a dar la prueba de fisiología eh, no se apaga inmediatamente la respuesta a estrés, sino que tienen que decir, oye, profe, me, me da unos minutos, quiero relajarme, ¿ya? Entonces, ese es el efecto de las hormonas, en el particular el cortisol, que va a seguir actuando un rato, ¿ya? Ahora, contrariamente a lo que se pensaba en, en educación hace unos años atrás, eh, el estrés es bueno para el aprendizaje, ¿ya? Mucho estrés es malo, ¿ya? Pero niveles moderados de estrés o niveles bajos de estrés son buenos. ya Entonces, que ustedes estén estresados estudiando es bueno. ¿ya? Pero que estén muy estresados es malo, es, de, es detrimental para el aprendizaje. ¿Sí? Pero aquí estamos viendo otro tipo de respuesta que es la respuesta de emergencia del organismo. ¿Ya? Eh, ¿qué pasa cuando esta respuesta de emergencia se prolonga mucho? ¿ya? hay ciertas enfermedades que ustedes tienen eh, sí, pues ustedes tienen fisiopatología o sea, deberían, sí bueno, entonces cuando vean fisiopatología yo no les voy a adelantar mucho de eso eh, van a haber enfermedades que están relacionadas con el cortisol el, la típica es el, el síndrome de Cushing ¿ya? que es una secreción permanente exagerada de cortisol hay varias cosas que lo pueden eh, provocar, así como respuesta inmune, como, eh, eh, por ejemplo, algún tumor ¿ya? Eh, que genera producción de ACTH, por ejemplo. ¿ya? Y, o sea, tumores de la adenohipófisis que generan una producción descontrolada de ACTH y el síndrome de Kuchen la característica que tiene es que como es una respuesta preparatoria al estrés genera cosas como eh, aumento de peso porque una de las cosas que promueve el cortisol es aumento de los niveles de azúcar ¿ya? por lo tanto la, la gente que tiene síndrome de Kuchen tiene sobrepeso ¿ya? entonces eso es alguna de las enfermedades que ustedes van a ver en detalle cuando tengan fisiopatología entonces, eh, no solamente, bueno, la, el hipotálamo tiene como, habíamos mencionado hace un rato, como varias cosas que está sensando. ¿ya? Eh, está sens en las señales de estrés, por ejemplo, que es eh, estrés químico, como, ese, como dice acá, como una situación de hipoglucemia, eh, Esté de tipo emocional, esté de tipo físico, ya. O también y eso no lo vamos a tocar mayormente, tiene eh, eh, está modulado por el, los, eh, los los ritmos eh, diurnos, como dice allá o, o lo que ustedes conocen como los ritmos circadianos, ya el ritmo circadiano modula la actividad del, en general de muchas hormonas ¿ya? y bueno aquí está eh, ejemplificado el sistema porta ¿ya? que actúa sobre las células que están acá en la adenohipófisis y la producción de ACTH y aquí están ejemplificados por ejemplo los sistemas de retroalimentación que modulan la secreción de CRH ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de la farmacia, ¿ya? ustedes se pueden imaginar de que cuando si tenemos un desbalance homeostático aquí, hay varios puntos en que se puede tratar esto. ¿ya? Si tenemos una baja de cortisol en el sistema ¿ya? Eh, y necesitamos aumentarlo, podemos hacerlo con algo que estimule la producción de CRH o con algo que, eh, eh, o sea, eso puede ser, lo otro, eh, estimular los receptores de CRH, ese sería otro mecanismo, con alguna droga artificial parecida al CRH, que se una al, a los receptores de la y promueve la producción de ACTH, ¿Ya? por ejemplo, o directamente ACTH en, el, en el, la circulación sanguínea, ¿ya? Entonces hay varios puntos en los cuales podemos tener blanco de acción farmacológica en este sistema de retroalimentación de la, el, lo que se llama el eje HPA, ¿ya?